Juliana Guiñone, gracias como siempre por estar. Hoy se nos anticipó en un día, así que mejor, cortamos adelante. la semana. <ríe> Exactamente, la cortamos para Juli. Buen día, buenas tardes para ustedes, para todos en sus casas. Y sabemos que nos trajiste algo sobre la milanesa, ah, sí, sí. que yo ya estoy muy entregada entre Marta y Juliana. Nos habrá traído la verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa, tal cual. Bueno, no, no, no, no sé quién tiene la verdad, si la verdad existe. ¿Viste? Si... con estas respuestas relativas, en donde no existe lo absoluto, ¿Tal igual, todo está en relativo. Y si no, preguntale a Renata, que yo seguro que te lo relativizo más. ¿La verdad de la milanesa? La ¿Cuál la será la verdad? la verdad de la milanesa, todo esto? No, no indagados, no lo sé. Mm, bueno, ahí está, pero es un refrán que tiene que ver también con este plato gastronómico que eh, miles de años tiene. Entonces, uh -huh. un poco uno empieza a investigar un poquito sí. de qué se trata, sí, que en realidad el Día de la Milanesa es como que nosotros nos juntamos y sabemos que somos fanáticos de. no sé de la salchicha e inventamos el día de la salchicha. Claro, porque no es tiene... bastante nuevo el día oh, de la... Bien, y bien, creo bien, que bien, por... Sí. fíjate qué actualidad que debe tener, que creo que por redes sociales se, se implementó y se impuso el 3 de mayo, Día de la Milanesa en, en nuestro país. Sí, fue como el Día de los Colgrados. Claro. También, ¿no? Un movimiento social. Cual, totalmente. Razón? Digo, sí, sí, no. En este caso, eh, la milanesa que tiene un origen dudoso y por eso viene esta frase de la verdad de la milanesa, claro. porque está discutido el tema de... Eh, ¿Cuál es su origen? ¿Sí? Algunos dicen Austria y otros dicen con más fuerza Italia. Ah, mira, eh, Está prácticamente confirmado que la versión que nos llega a nosotros de este plato es la italiana. Claro. ¿sí? Que en realidad, lo que decíamos, tiene millones de años. La idea eh, eh, se inventa en el siglo XVI cuando Uf. un chef... Claro, eh, descubre que empanando la carne y eh, haciendo este, este método de cocción que es la fritura, uh -huh. logra que la carne tenga una consistencia más, si se quiere, más eh, amigable o más eh, eh, rica uh -huh. eh, para compartir. Así que bueno, eh, hablamos de la milanesa, hablamos de la milanesa napolitana, eh, por sí. ejemplo. Eso es muy eres? Italia, ¿También? me da muy Italia, tal cual, sí. Bueno, pero es rioplatense, sí. Ah, mira. Sí, sí, sí. sorprendió. Sí. Dicen que se inventó en una fonda, y es muy curiosa la historia, porque dicen en una fonda de Buenos Aires. Ajá. Vieron que en Buenos Aires hay muchos lugares. Ya o sea, de por sí hay lugares de comida italiana, de comida uh -huh. buena. Pero especializados en un determinado plato. En este caso, cuentan, vaya uno a saber si es verdad, ¿no? Pero eh, había un chef que se llamaba Napoli uh -huh. y que él hace las milanesas, pero se le queman. Entonces, Ay. para disfrazarla, le pone arriba... Eh, la salsa sí. ¿sí? y así se inventa la amenaza espectacular espectacular una pizza claro, la verdad que es un genio desde un error, de una equivocación el tipo dijo más si el engancho de esto <risa> y <risa> marcó la historia mirá <risa> si vamos a estar tirando la comida las Qué primeras capo. por supuesto eran de carne vacuna claro. eh, y después se fue reversionando, hay Exacto. mil opciones, incluso cada familia tiene su receta, no también correcto su secreto a la hora de cocinarlo ¿ustedes tienen hoy... algún método especial? Yo, para, para hacerlas desde cero, tipo ir a comprar a la carnicería la carne. Ah, golpeado eh, sí, la no, carne. la verdad que no, no tengo ninguno porque soy pésima para la cocina. Pero sí, sí cuando voy a comprar a la carnicería, por ejemplo, siempre prefiero las que vienen eh, con, ¿cómo es que se llama? Con eh, ajo y perejil, por ejemplo. Bien. Me encanta me gusta por ejemplo, te dicen finas hierbas. Ah, claro. Mira, uh -huh. Sí, bueno, ahora está también mucho el tema de la milanesa de cerdo, por ejemplo. También. Que hace un tiempo atrás yo no la veía tan, sí. tan, tan. Y ahora la verdad es que es muy, muy... En todos lados encuentro milanesas de cerdo, por ejemplo, y son muy ricas para los que les gusta. Así es. Y tiene que ver con los costos también, ¿no? Sí, viste, uno se va reinventando, no queda otra. <risa> Hay que ser creativo. Bueno, eh, chicas, entonces, esta milanesa en Argentina, la milanesa napolitana, sí. tiene también una historia y un récord. Sí, ah, sí ¿cuál? porque viajamos a Luján Ajá, para descubrir que el año pasado lograron hacer la milanesa más grande del mundo. Wow. <risa> 4 por Cuatro por tres metros. 4 por tres metros? Una sí. habitación, ponele. Sí, ¿sí básicamente. Chicos, fue todo, sí. todo todo, un evento donde hasta se tuvo que construir la, la base, tipo una sartén claro. que iban a utilizar. Uh -huh. 200 litros de aceite, uh -huh. 592 kilos de carne. Es una cosa impresionante. Sí. Eh, para, bueno, romper este récord y ser la milanesa más grande del mundo, podemos la que Dios. es argentina. ¿Tenés idea cuántos co uh, comensales hubo con esta milanesa más grande? de 150, dentro? alrededor de 150. Faren. Y vos wow, bueno, bien ahí, sí. tenemos el récord. Sí, claro, sí, sí, sí, sí, no, aparte, eh, toda esta logística, fueron 25 cocineros, entre cocineros y asistentes, que estuvieron ahí preparando uh -huh. todo esto. Eh, porque hay que empanarla, esto no fueron a una carnicería y la compraron claro, veces, no, no, no, no. Acá de cero. Totalmente, acá se remangaron y... Tal cual, le 20 minutos de, de cocción. Y sí, me quiero imaginar la cantidad de huevos que han utilizado, imagínate, traca, traca, traca, traca, para... ¿Aliate? Ay, Dios, qué terrible. Sí, sí, bueno, eran 592 kilos de carne y 400 de pan rallado. Claro. O sea que tenía un, un empanado interesante, pero Mirá, bueno, también... ahí Mira, ahí la estamos viendo. Ahí está bien. Se ve exquisita igual. No, no, Espectacular. no, una delicia. Sí, sí, eh, sí, Toda la gente esperando ahí a ver cuándo estuviese. Bueno, 20 minutos, les decía, 20 minutos de cocción que les llevó. Que esto es mm. un tiempo, chicas, 140 grados. No, <risa> <risa> frente de la Basílica de Luján el 3 de mayo del año pasado. Qué representativo, ¿Sí? qué bueno igual que eligieron mayo, justo cae en mayo que más sí. o menos, viste, no hace esos calores, obviamente, porque hacer eso en enero, viste, como que... Pero bueno, por lo menos cayó en mayo. Ahí, Ahí seguro es. veamos en instantes alguna imagen más desde arriba, claro, claro, para que se pueda apreciar más quizás. A ver, hacer... sí, sí, sí. creo que esta va a ser la mejor, la que en instantes... Porque teníamos un video, pero creo que no se pudo descargar Ay, por claro. los permisos. Así que bueno, aquí compartimos las las imágenes que vamos a ver en instantes. Por Dios, qué inmensidad. No, no, es tremendo, es tremendo. Eh, a mí me intrigaba qué hicieron después con, con, la, con la sartén que tuvieron claro. que, que construir especialmente uh -huh. para esto. Yo, a a María, debate, porque viendo en la foto veo la salsita por arriba del queso. Para mí, Ah, mira, ahí está la foto que. No, por Dios. ¿Cuánto, cuánto medía? Cuatro por tres. Claro, claro desde lejos se ve más pequeño pero uh -huh. no no pero para mí es como una habitación pequeñita de cualquier <risa> eh, casa supongo uh -huh. no que veía la salsa por encima del queso digo para mí siempre la salsita va abajo o sea milanesa salsita Is. jamón pero queso pero no es tomate ¿no claro son por eso el tomate, tomate? es lo ah. que, claro son oh, rodajas sí, que de sí. tomate ah yo pensé que era el tomate triturado arriba No, la salsita no es una salsita ah. pero tiene ciertos también se le ve como de pedacitos de tomate más... Ay, claro. Bueno, es lo que decimos. Hay recetas y recetas. O sea, hay quien le pone el orégano. Ay, la... sí, qué rico. Total, tenés razón. Y después está la milanesa a caballo. Uy, oh, es una bomba. <risa> <risa> <risa> qué literal que estoy ahí. Perdón. mil disculpas disculpa, chicas, el miércoles. Y al público también, mil disculpas <risa> Porque es miércoles, porque es jueves, vale todo. Siempre, sí, siempre. Total, yo soy fui así. Bueno, ahí está. <risa> eh, Sí, porque está la milanesa caballo también que es otra de las más elegidas uh -huh. eh, Y lo curioso es que, bueno, lleva dos huevos encima ¿no? de la carne Y estamos hablando siempre de frituras en cocción, ¿verdad? Sí. Ay. como las más elegidas Claro. Después podés ver algo más gourmet, pero sí, y siempre carne vacuna Claro eh, Sí, pero después están esas opciones Y después otro dato que también salió a relucir en esta fecha Es que es el plato preferido de la selección argentina Ah, además Además Bien, los, bien, la comida bien. de los campeones sería. Tal cual, tal cual. Vos. Parece que después de los partidos era la comida que le cocinaba su cocinera, espe cocinera específicamente por pedido sí. de ellos. Es que es como uno de los platos, por ejemplo, algunos tendrán jamás experimenté eso, pero eh, ¿qué tenés ganas de comer así a modo de gusto? Sí. Salchichas con puré, ah, eh, sí, fideos sí. con tal cosa, eh, pastas. Me parece que la milanesa es como milanesa con papa frita, milanesa con puré. Uh -huh. La milanesa no falla nunca. Me parece que, yeah. Bueno, a propósito de eso de no fallar nunca, yo, por sí. ejemplo, usualmente agradezco, pero compro el bife directamente, sin rebosar, cosa de evitar comer pan hasta, hasta en eso. Pero uh -huh. en este sentido, no he encontrado en Venado Tuerto, que me disculpen quienes sí. se dedican, quizás no llegué a este espacio, pero una milanesa en este caso de pollo que supera a la de una de las pollerías de mi pueblo. Ahí ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. le salió el maridante. Esa milanesa de pollo de esa pollería la, la pienso y se me hace agua la boca. Es Total, muy exquisita, muy claro. rica realmente. Quiero saber cuáles son los secretos. Exactamente. Sí, a mí sí, básicamente sí. no me gusta por ahí cuando que hoy me decían, pero esas tiene que ver más con las marineras. Pero mm. no, a mí me las venden como milanesas. Pero marinera sería que no lleva pan sino harina. No. Claro, no sé, como que se despega, qué sé yo, porque a mí no me gusta cuando quizás, por supuesto bienvenido sea lo que uno pueda adquirir, comprar sí, sí. y tener como plato de comida en su mesa, pero si tengo que elegir tal vez no me agrada tanto cuando tiene el rebozado tan grueso claro. y que empezás a cortar y como que se empieza a separar, a mí me gusta que sea más, ¿vale? Medio, finito y que es esté bien. adherido. Claro. Ajá. Tuve una época, época que me parece que en María Teresa hacía milanesas. No sé por qué que se nos había dado con mi mamá. Hacía buenas milanesas. Ahora, la verdad es que hace tanto. Bueno, acá en Venado Tuerto hay diferentes lugares. A mí un lugar especial me gusta la milanesa napolitana. Sí. Muy buena, en un lugar céntrico de Venado Tuerto que te ofrece con pure mixto. Claro. Eso para mí es un golazo. Y si no, bueno, después hay un lugar acá en Venado Tuerto que se caracteriza, que empieza con B corta, se caracteriza con hacer la super milanesa. Ay, ¿no claro. lo sí. Cerca bueno. de donde usted vivía, atrás de la terminal de ómnibus. Ay, sí, sí, sí, sí. sí, Ay, sí, sí. calla, calla, calla. Yo con, estoy conozco. Bueno, ¿verdad? en, en Ay, este sí. lugar realmente unas muy milanesas mmm, del bien tremendamente. Tengo otro dato con respecto a las milanesas. A ver. Se calcula que en el país, o sea, en nuestro país, se consumen unos 300 millones de kilos de milanesa por año, lo que equivale a un consumo per cápita anual de 11 kilos, casi 11 kilos y medio. Ay, por Dios. 11 kilos Somos milanes, muy ¿verdad? consumidores Yo no de milanesa. la milanga. Bueno, a mí me gusta, pero al horno, por ejemplo. Yo frita, eh, no, frituras, claro, claro. no no ingiero demasiado, bueno, y a la milanesa siempre, pero bueno, ahí se, haga, se hace el debate porque no es lo mismo frita que al horno, viste, cada cual cosa, Yo en mi casa, gusto. a ver, me zafa mi ollita es en heredada, alabada seas, eh, ahí siempre, bueno... Ahí hay que ponerle algo de aceite, pero sí. muy mínimo, quizás pasándole también la servilletita o el fritolín, el aceite uh -huh. de aerosol, sí. Eh, sí. como que para que quede de otra manera. Pero cuando salís a comer, yo siempre digo eso, ahí, ahí estamos viendo una, por ejemplo, que no tiene nada sí. encima, claramente se nota que es frita. Uh -huh. Y bueno. las que son a las napolitanas también son todas fritas, nada más que cambia... Claro, cambia, digamos, cuando eh, salís la presentación. a comer no tenés opción. Eh, no, exactamente, sí, sí, sí, sí, sí, a mí me da la impresión de que no, te porque bueno. salís a y disfrutás lo que te Ponen. Y aparte Así. son muy ricas realmente, Ay, nada sí. más que por ejemplo, la imagen que vemos está esta la otra, Mira esa caballo. Esto, todo frituras, frituras, frituras, sí. fritura, fritura. es como Ay, esa una no. bomba, ¿viste? No, no me gusta. Es como que capaz que un permitido en la semana, porque por ahí también, qué sé yo, uno tiene, puede tener colesterol o algún problema de salud y por ahí no es muy recomendable. Pero como, a mí, por ejemplo, hay algo sí. que no me simpatiza tanto cuando dispara es? eso, que es fusionar tantos sabores a la vez. Claro. Como sí. que si ya tengo el huevo frito, lo sí. napolitano, la milanesa y el huevito, sí. obviamente le va a surgir ese juguito tan hermoso ah, y rico que muchas veces se anhela, quizás en algún sándwich o algo. Claro. Como que a mí no me gusta sí. mezclar tanto. Claro. Mirá, más simple. Más simple, claro. Sí, sí, sí a la sí, napolitana sí. y ya. Incluso mis napolitanas han sido... Sin salsa y yo le decía a Napolitana que le ponía un poco de queso y arriba alguna rodaje de tomate. ¿eh? Listo. Y listo. Y a la miércoles, Telina, exactamente. Lo importante es la calidad. Esa vale. es semi-napolitana. ¿viste? Claro. Semina son... Sería Napolitana la reina. Claro. claro. lindo el nombre, tal cual. Está. Tengo otro dato que tiene que ver que eh, la fecha, ¿no? el 3 de mayo, la fecha no tiene ninguna relación con su historia, sino que fue elegida al azar por un grupo de fanáticos que en el año 2011 iniciaron una campaña a través de las redes sociales para homenajear a su comida fanática favorita, Así que el 3 de mayo quedó instaurado como el Día de la Milanesa sí, en sí, Argentina. Sí, sí. Hoy todos los portales hablaban de esto. Sí, no, pero lo que pasa es que nos marca como, eh, ¿cómo es que se llama? Como sociedad. Porque, bueno, en, ¿En otros países se genera el mismo consumo. Ay, sí, es no un chequee. plato típico de Argentina, pero sin embargo, en el mundo uno mm. puede disfrutar en la mayoría de los lugares porque no deja de ser un plato que ha tenido sus variantes. Uh -huh. De hecho, vemos que el origen, Austria, Italia, pero está en duda. Entonces, como que se replica cada uno Exacto. con sus particularidades, pero se replica. Es sí. multinacional la empresa pero muy bien representado por los argentinos. Por es la comida de los campeones, me vas a decir que ninguno va a querer comer las comidas de, de los campeones. Obviamente. Bueno, y a propósito de esto, hoy también surgen un montón de ofrecimientos que tienen que ver, por ejemplo, para los veganos o vegetarianos, no claro, sé si desde sí. antes se haría o no, pero las milanesas que tienen que ver con el relleno de verdura, digamos, pues milanesa perfecto. de calabaza, milanesa Ay, de sí. berenjena, un ricor... También, que me encanta. Sí sí, sí, sí, sí. Bueno, sí. ojo, te, te, puede haber un grupo muy selecto, muy fan de la mila que te gana no, esos no milanes". claro, claro. es milanesa. Claro. La milanesa tiene carne, claro. en su base. Sí, exactamente. Y la milanesa siempre conlleva esto otro, el acompañamiento. Sí. Y sí, Es el debate. Mm. Renata te pide el puré mixto y bueno, vamos a compartir. <risa> vamos con unas papas rústicas a Bueno, yo por ejemplo, la milanesa napolitana o la milanesa eh, simple me sí. gusta siempre con puré. Porque ya con la papa frita ya me parece un montón. este Y por ahí con. O oh, oh, en verano con la ensalada, pero siempre me gusta la milanesa con, con el de Tomate, y lechuga y cebolla. ¡Ay, qué, qué rico. rico! Y huevito duro también, sí, qué espectacular, sí, tal cual. Sí, bueno, sí, la en la fin. Razón. ¿Cómo prefieren las milanesas ustedes entonces? ¿Por qué no dijimos eso? Bueno, no, una napolitana, vamos con eso. ¿De carne de vaca? De carne de vaca. Yo prefiero siempre de pollo, ah, de pechuga en particular. Eh, me gusta, eh, eh, sería suprema, ¿no? Se le mm -hmm. llama suprema la napolitana. Esa sería mi favorita, oh. siempre. Y al horno, no frita. Mirá. ¿Usted? Y yo me voy a quedar en el primer ranking. A mí siempre me decís milanesa y me lleva mi María Teresa a esa pollería tan amada, eh, que a veces, obviamente, mi mamá me traería más o yo podría tener alguna sí. más, pero digo, bueno, no, a veces. Y, y de esta forma creo que me quedo con esas de pollo que las suelo comer... O así nomás, o sí. con un poquito de queso y si salgo a comer, que hace días que vengo postergando este este deseo mm, de, de no comer se una, más. una milanesa <ríe> napolitana. Es que no se me ha dado la ocasión, una sí. milanesa napolitana con el purecito mixto me encanta. Exacto. Este lugar de menado tuerto que no todos ofrecen pure mixto y la verdad que estaría buenísimo. Entonces, eh, además de cada gusto personal, vos la compañía siempre para vos el, el sería la pareja perfecta la milanesa. Claro, con este el... plato así como ya sale en este lugar sí. es la milanesa napolitana de carne sí. con el puré mixto que es calabaza y, y, y, papa. y papa. Bien. Y en mi casa básicamente sí, va a ser, a ver, con lo que haya en el momento. <risa> un tomate que saquemos en el momento. <risa> el tomate, un huevito, puede claro, llegar a claro. ver alguna calabaza también que Exacto. ahora viene la época, pero Ahí sí. Ahí está. Compañero, perfecto. Y pareja ideal milanesa con... Unas papas rústicas, unas papas al horno ah, ¿sí? bien ahí. Bueno, eso no sé si lo ofrecen tanto en lugares gastronómicos, es más de casa también. Sí, no, pero hay opciones, sí, sí es bastante común. Mm, sí, sí. Sí. Y yo lo prefiero con puré siempre, puré blanco de papas solito, sin mixto, sin nada, siempre, siempre oh. me encanta. Bueno, en vamos casa a, a establecer día y fecha para salir <ríe> a comer <ríe> milanesas. Exacto, y hacemos todos los videitos que, que nos encanta de redes sociales <ríe> a Rena y a mí. <ríe> Además a vos. Sí, lo sí, decía <risa> por eso. Yo me siento y quiero comer. No, claro, no me gusta esperar claro. para el video y y bueno. pensaba, chicos, que la milanesa es un plato muy familiar. Sí. ¿Tú sabes que ¿Quién no tiene un recuerdo de algún familiar cocinándolo? Esto de que mi mamá sí. me lo hace con la... Total. Eh, nos retrotrae mucho eso. Pensaba, sí. por ejemplo, no sé, eh, las mañas de algún, alguna abuela italiana, ¿no? Sí. O sea, de esas que estaban amantes de la cocina. Y entonces digo, bueno, Total. te lleva un poco... La, la gastronomía, siempre también a recordar todo lo que tiene que ver con a, los claro, vínculos. A desbloquear <risa> los recuerdos, porque a ver, ahora, en la actualidad, y bueno, ponele que ya hace unos años, bastantes años, sí, vos vas a cualquier carnicería, mm -hmm. súper lo que pasa, si ya están listas, vos Ay, elegís, pero cuando yo era pequeña, que habré tenido yo 5 o seis años, realmente la milanesa era como la novedad, eh, no era muy económico hacerla, y además, las hacías en tu casa, la claro. mayoría, porque para comprar hechas en una carnicería era ya como un lujo, entonces también, obviamente, te desbloquea un montón de recuerdos, como vos de María Teresa, quizás a mí las milanesas de mi abuela Elvira, que eran riquísimas yo no sé qué le ponía, pero a mí siempre me mimaba y como me gustaba mucho con ajo y perejil y demás ella siempre, y me la hacía con puré, podría acompañarla con cualquier cosa, pero a mí siempre mi platito con el puré porque sabía que me encantaba eso qué rico Ahora ya está, vamos a tener que comer sí, milanesas. milanesas Así que bueno, me quedé también sorprendida con esta super hiper milanesota Que hicieron en <ríe> Wuhan, que también, sí, impactante sí. Porque cómo es eso? a ver, son obviamente diferentes trozos de carnes Que han sido unidos con esta técnica, como vos decías Con el martillito, que es claro, un cubo, digamos, de madera oh, sí. Y taca, taca, taca Unos músculos, bárbaros sí, sí, sí, sí, Pero debe sí. haber habido un montón de, de colaboradores Por eso, que cinco personas eran claro. haciendo esta milanesa sí, sí. mira vos bueno, ¿algo más sobre la milanesa? Sobre la milanesa, nada más por ahí, chicas. Pero sí si tenemos algo sobre el previaje. Tenemos algo del previaje porque cerró, ¿sí? Uh -huh. eh, recuerden que lo presentamos semanas atrás. Cerró, otra vez, los números vieron un muy, muy buen resultado dio uh -huh. este programa nuevamente, ¿sí? Cerca de un millón uh -huh. de personas van a viajar a partir de esta propuesta. Eh, Ibariloche, Puerto Iguazú, ¿sí? sí uh -huh. Y eh, Salta son las ciudades más elegidas. Mendoza Mira. también tuvo un buen posicionamiento. Mira vos. Así que, bueno, recordemos que son viajes para hacer hasta el 30 de junio. Eh, y que lo, vale recalcar esto, que el dinero que uno recibe, ¿sí? a partir de, de esta inversión que hizo previamente de la compra del servicio, eh, se va a poder usar hasta octubre. ¿sí? Bien. O en el viaje, o después pueden elegir para hacer otro, otro viajecito, otra <ríe> escapada en otro momento, hasta el 31 de octubre. Mm. Bien. Bueno, me intriga en Venado Tuerto que hablábamos la otra sí. vez de que había algunos hoteles que habían adherido. Había un hotel. Al previaje. Sí. Si habrá espacios gastronómicos. Eh, por lo pronto yo cuando entré para revisar a ver que, cuál era la propuesta en Venado, había muchas agencias de turismo que se llamaban. Claro. Pero para, para ofrecer viajes a otros lados. A otros lugares. Claro. Sí. Bien. Porque estaría buenísimo si hay algún venadense que, que optó y le queda obviamente este dinero extra del reintegro que hace, que si bien es muchísimo dinero, sí. pero bueno, en este caso decir, bueno, salgo a comer, al menos en Venado Tuerto, ya claro. que no puedo hasta octubre hacerme otro viaje, pedirme días sí. o no dispongo de, del tiempo. O me quedan del hotel, o hago sí. de regalo eso, o no sí. sé, un fin de semana para alguien. Es verdad. Así que bueno, esta es opción también. Para rebuscar la manera de poder hacer el uso, si hasta octubre, desde Venado Tuerto en la región, no, no podés hacerlo. Melincué capaz que esté también, ¿eh? Podríamos buscarlo. ¿no? Habría no. que chequearlo, porque bueno, uh -huh. Melincué es una de las localidades turísticas que siempre va promoviendo esto del turismo de cercanía, pero también siempre algunos otros aspectos. Así es. ¿Todo por ahí? Todo por ahí, chicos. Perfecto. La milanesa, que te Qué rico la milanesa, grande este sea. Ah, no, qué cosa. Gracias, Juli, como Gracias, siempre. Chicas. Bueno, y así pasaba en esta tarde, comenzando con una de las primeras voces que ya forman parte del equipo, la periodista benadense, Juliana Guillone, como siempre.